Perros de mierda yo, demasiado guarro esto Me lo fumo entero envuelto en el mismo ritmo Me lo fumo entero envuelto en el mismo ritmo Cerros de mierda yo, demasiado guarro esto Me lo fumo entero envuelto en el mismo ritmo La vida es la repetición de ruidos y sonidos Más cojones de los juzgados un puro fans Amenazas, quiero un trabajo no más Mierda, la cola es demasiado larga Un sueño debido del cuerpo que habito Pupos, guiado y pato, no podía estar sin ese calo Veamos hasta <risa> donde <risa> llego Lo que más duele es el talento mal gastado. El tiempo es irreal, irreal, irreal amarillos y blancos que me dan los putos guardias cuando me pillan haciendo llevando algo. Bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra. Cerdos. Cerdos de mierda, yo. Demasiado guarro esto. Me, me, me, me, me, me, me. me lo fumo entero, envuelto en el mismo ritmo. La vida es la repetición de ruidos y sonidos. Manacojones de los juzgados un puro Quiero un trabajo no más, mierda, la cola es demasiado larga Un debido del cuerpo que habito. tu pupo, pues, claro, y pato No podía estar sin ese calo, veamos hasta dónde llego Lo que más duele es el talento malgastado, El tiempo es irreal, irreal, irreal Aprovecha, chacho, si chamuscaste tu luz interior En una noche imagina lo que puedes hacer hoy Yo he empezado el día fumando en una silla delante de un colchón manchado de sangre, apoyado en el armario. Pero me entraba un solecito que vamos. ¡Vamos, vamos! vamos! No te fíes ni de lo que comes en la ciudad, huyendo la, la broma! broma. Tres pa' mí solos seguidos, sin desayuno. Tres Insisto, chacho, tres pa' mí solos seguidos, sin desayuno, primo. Tres pa', tres pa', tres pa' mí solo. Tres pa', tres pa', tres pa' mí solo. Tres pa' mí solos seguidos, sin desayuno. <risa> ¿Quién te ha visto y quién te ve? Eso el pelo me lo dejo crecer. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Me ha tocado en el SD. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Otro parece que eres. ¿Quién te ha visto y quién te ve? A mí el culo nadie me lo rompe. ¿Quién te ha visto y quién te ve? No si yo soy como ayer. Quiero un trabajo nomás, mierda, la cola es demasiado larga, uso indebido del cuerpo que habito, pufos, fiar o infarto. No podía estar sin ese calo. Veamos hasta dónde llego. Word. Word. It only. It it's only, only. It's about fuck it's up about the game, game. fuck off the